Otra obra social maravillosa que cumplimos aquí en Cristianos en la Gloria Fundación. Algo maravilloso poder ayudar a, la, a los demás, al prójimo. Esta vez yo estamos ayudando a los indígenas desplazados que están en el Parque Nacional. Esto es en la, en la carrera séptima con 35. Eh, y entonces se ayudó a estos niños, se Les dieron juguetes, alimento y vestido. En las imágenes podemos ver que se les daba comida saludable. Porque son temperaturas en esta ciudad de Bogotá por la mañana frías y por la tarde a veces demasiado calor. Se dieron alimento para que ellos realmente puedan nutrirse bien y dar algo maravilloso. Y estos niños indígenas hacían la fila obedientemente para poder recibir ese alimento que ellos esperaban, ansiosos de mirar qué iban a recibir el Señor alimentando a estos pequeños de una gran uh, manera sobrenatural y, y llegaban los niños y algo sobrenatural es que el gozo de la fundación era que cada día llegaban más niños y era un campamento muy grande y el Señor orando de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús y eso es lo que hacemos en Cristianos en la Gloria sacando sonrisas a cada uno de estos pequeños y adultos que hay, un, que hay una esperanza y un Dios vivo y de poder y hermoso como se repartía este, hermosa, este, este hermoso alimento y ellos querían ya tomar este alimento y unos no hacían la fila otros ten, tenían, tengo hambre entonces te invitamos a que seas parte de este gran proyecto de esta gran misión de ayudar al prójimo de que ellos también puedan decir podemos regresar a nuestras, a nuestras tierras con la convicción de que alguien nos ayudó ese Dios vivo y de poder con el nombre poderoso de Jesús y bueno fue un, una jornada muy maravillosa uh, y contentos por lo que hizo el Señor en esa mañana una mañana que el Señor se hizo cosas hermosas y sobrenaturales fue este diciembre 18 del 2021 eh, también se les predicó la palabra y bueno, el Señor se gozó de una manera que no lo hacíamos a ellos, sino al Señor de que que el señor dice en su palabra todo lo que haces no lo haces para, para cada uno de nosotros lo haces para mí y ese es el gozo y las imágenes vemos cómo ellos viven no es de una manera agradable pero están luchando por, por, su, por sus derechos de que poder vivir sin que la las guerrilla los paramilitares los desplacen de sus comunidades Muy buenos días, bendiciones a todos. Nos encontramos en el Parque Nacional en Bogotá. Estamos en una misión muy importante donde estamos contribuyendo una obra social, pero a la vez también trayendo el mensaje de la Palabra de Dios a estas comunidades que se encuentran temporalmente en este sector. Así que es de muy gran importancia que nos acerquemos a las personas que en el momento están necesitando esa ayuda de Dios y una ayuda eh, social. Tú también puedes unirte a esta gran misión con la Fundación Cristianos en Gloria, de gran impacto para esta población eh, vulnerable, la, la cual estamos ayudando a través de ropa, alimento y la palabra de Dios. Es una bendición enorme, grandísima. Vemos que eh, las agentes salía a que buscar su alimento, sus vestiduras. Para ellos era muy importante recibir estas vestiduras, estos, estos trajes. Bendiciones a todos. Estamos aquí en el Parque Nacional, donde se encuentran eh, varias comunidades. Hoy se vino a hacer un trabajo. Eh, especial, maravilloso Venimos eh, con ayuda social Pero también con la palabra de Dios Y aquí nos encontramos con Miguel Miguel, ¿de qué etnia es su comunidad? Eh, buenos días, me llamo Miguel Ángel Sin tu anima Ennia en Benacatío Del departamento del Chocó Municipio de Bacaro, Chocó Pues se encuentra aquí en Parque Nacional Lleva tres meses aquí en Parque Nacional Pues como mano gobierno no está brindando una ayuda para alimentar a los niños y los adultos. No hay cochonetas, no hay coijas, no hay campis, no hay estupas. Estamos cocinando con leña buscando al monte. Hasta hoy, pues los niños están aguantando hambre, alguna ocultación, si está brindando la ayuda para comer algo a los niños. Pues por medio de eso están luchando aquí en Parque Nacional. Ok, como pueden ver, la necesidad es mucha. Pero también hemos considerado algo muy importante, que es la palabra de Dios. Y Miguel, otra pregunta. Creo que han venido a suministrar algunas ayudas a otras entidades. En este caso, la Fundación Cristianos en Gloria se ha hecho presente acá. Y va a seguir viniendo a aportar un granito de arena para toda esta comunidad y esta bella gente que se encuentra en, en este lugar y que es querida por nosotros y querida por Dios también. Sí, pues aquí algunos también, los católicos, como sacerdotes, algunos fundación, está brindando a la comunidad para que no muere el hambre. Hasta ahora estamos recibiendo de a poquito a poquito para que la comunidad se alimenta un poquito más. Perfecto, eso es una bendición grandísima. Pero usted que está escuchando allí y está de, eh, al frente de las pantallas eh, de esta transmisión, Quiero invitarle también a que haga parte de este eh, especial evento que es Obra Social y también la Palabra de Dios. Usted puede aportar, usted puede aportar su granito de arena, usted puede también hacer oración. Y la última pregunta que le vamos a hacer, Miguel, es la siguiente. Eh, ¿Su comunidad respecto a la Palabra de Dios, eh, las experiencias que han tenido con Dios, eh, ¿hay necesidad de Dios en esos corazones de, de los que le rodean diariamente? Sí, nosotros como indígenas de la población indígena, también queremos el Dios, para que el Dios, nuestro Atachancone, nuestro, nuestro Padre, que se ayude a nuestra población, para que no muere la hambre, para que no enfermen los niños, adultos, nuestra población indígena. Nosotros queremos Dios, para que el Dios se proteja a los, a los pueblos. Amén, gloria a Dios. Así que... Esta es una gran bendición de estar aquí, de aportar un granito de arena. Usted también puede hacer parte de esto. Estamos acobijados bajo el manto de la gracia de Dios y sabemos que hay necesidad espiritual. La salvación de Dios es eh, pronta en llegar cuando la palabra de Dios es oída por corazones que están expectantes a lo que Dios puede hacer. Y creo que en este momento... Se ha eh, culminado una, una etapa, pero viene otra. Vamos a hacer más seguimiento, a que reciban la palabra de Dios, a hacer presencia eh, con actos eh, sociales, como lo está haciendo la Fundación Cristianos en Gloria. Es una bendición enorme. Eh, Miguel, eh, muchas gracias a ti y, y agradecimiento, palabra de agradecimiento, por lo que hoy la Fundación ha hecho presencia acá. Muchas gracias a ustedes que, es, que brindan algo a la comunidad. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones, un abrazo a todos ustedes. La paz del Muy buenos días, estamos aquí eh, en Bogotá, Colombia, en una zona donde los indígenas son desplazados porque el gobierno no ha querido tomar asuntos eh, en las tierras de ellos. Entonces, ellos piden garantías. Pero hemos venido aquí en Cristianos en la Gloria no para juzgar al gobierno para decir eh, qué pasa, sino dar mm, comida como el pastor Henderson, dar eh, a, eh, ropa y poder también tratar de decirles a ellos que, pues, que hay alguien que, que, que también les va a dar. ese es Dios. Entonces aquí estamos, como ven en esta. En, este, en el parque aquí en Bogotá, Colombia, en el Parque Nacional, y que realmente el señor está hablando a través de también darle agradecerle a todas esas personas que les han aportado para poder realmente responder a, a estos indígenas, a diferentes a grupos de indígenas aquí en el Parque Nacional, y bueno, tratar de hacer lo mejor, como siempre, eh, como Dios hace con nosotros nos ha enseñado que es el camino la verdad, la vida. Queremos enseñarles que por medio de nosotros ellos pueden llegar a Cristo y hacer algo maravilloso. Yo sé que al traerles esta ropa, esta comida que hemos traído, eh, el Señor va a transformar vidas. Como lo hemos hecho ah. anteriormente y como lo hemos hecho en Ciudad Bolívar, en Colima y en otros lugares de Colombia, así lo estamos haciendo hoy aquí en Bogotá, Colombia, en el Parque en nacional. Entonces, para nosotros, para... Para agregar algo más, ya gracias una vez más a Dios por este nuevo día. Y bueno, nos veremos en, otro, en otra sección. De este día. También estuvimos en Cristianos en la Gloria, en Cincelejo Sucre, el pastor John Velasco de la Iglesia Transformación Barack Él nos ayudó esa representación que él, él nos da como en la fundación allá en Cincelejo Sucre, dando la palabra y también dando alimento a aquellos pequeños y agradeciendo que lo que Dios hace en cada uno de nosotros, Cristianos en la gloria, está yendo a diferentes partes de, de Colombia y llegar a, lo, a los lugares más vulnerables. Muy buenas tardes. darle gracias primeramente a Dios y a la fundación Cristianos en la gloria poder dar una mejilla a los niños de Cicerejo, Sucre. Estamos ubicados en Sincerejo Villamadi. Gloria al Señor y le damos gracias a Dios y le damos gracias a la Fundación Cristianos en la Gloria. Gracias. gracias.